Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy estamos nuevamente este, mostrándoles a ustedes testimonios de personas que fueron afectadas por eh, este esta compañía, digámoslo así, entre muchísimas comillas, eh, Ontega, y que también tuvo el nombre... Bueno, actualmente también se manejan bajo eh, otro nombre, que sería warren warren bowie warren bowie y xln Trade eh, nos, nos encontramos con doña eh, gloria roldán cómo está doña gloria bien gracias qué bueno eh, dígame cuál sería eh, el me cuál es el método que utilizaron o cómo se dio usted cuenta de esta gente cuál cuál fue el primer contacto que usted tuvo con ellos bueno, ellos hacen publicidad por medio del de, de Face, eh, del Facebook, y hacen publicidad uh, eh, con, con empresas serias como es Amazon, y entonces nos invitan a invertir 200 dólares primero para, para poder este, supuestamente invertir y tener ganancias en esa inversión. Así fue como yo me contacté. Ok. Te dieron algún número de teléfono donde usted llamó o ellos se contactaron con usted cómo fue ese primer contacto? No. Ellos se contactaron de inmediato conmigo en cuanto yo di el un link ahí en, di en el link ellos ya di mi información y ellos se comunicaron conmigo de inmediato. ¿Cómo, cómo fue el método qué qué fue lo que le, le dijeron? Eh? ¿Tienes que darnos dinero? ¿Tienes que uh -huh. invertir? ¿Cómo, ¿Cómo fue el método? ¿Qué fue lo que le dijeron en esa primera llamada? Pues ellos me dijeron que este, yo podía invertir y que podía ganar, que porque eran inversiones y y este y que bueno que, que, que podía invertir los 200 dólares y que iba a ganar. Y, y, y bueno, yo empecé a invertir, di los 200 dólares y... Al principio sí empecé a tener ganancias eh, y después eh, tuve una pérdida y luego otra vez tuve ganancia. Solamente me permitieron retirar como en, como dos veces. ¿Cuánto fue me el dejaron... dinero que retiró en esas dos veces? Pues como 10 mil pesos cada una. Que sí pude retirarlos. ¿En dólares Pero cuánto posterior... es eso? Perdón. Como cinco. Como 500. Como 500 dólares. Y Como usted ya había metido dólares. muchísimo dinero más aparte de... O sea, usted le dieron sí. 500 dólares. Pues usted ya había metido muchísimo dinero más. Sí, sí, sí. Aparte no me dejaban retirar de inmediato. O sea, me decían que tenía que, que retirar de 10 mil en 10 mil. Sí. Bueno, de, de, de 500 en 500. De 500 dólares en 500. O sea, no me dejaban retirar de inmediato. Esos primeros Entonces, 200 dólares que, que usted dio, Doña Gloria, ¿en cuánto tiempo obtuvieron ganancias? Pues yo me inscribí como en el 2020 en agosto o julio, uh -huh. y yo para septiembre ya tenía ganancias. O agosto, a, a mediados de agosto, a finales de agosto ya tenía, ya tenía ganancias. O sea, en cuestión Pero, de unas semanas. Sí, fue rápido, la verdad, este porque ellos lo hostigan a uno, le están a hable y hable por teléfono desde la mañana para decirles que supuestamente va el mercado así, pero ellos al momento, ellos ni saben, los, los asesores ni siquiera saben de inversión, yo creo que ni siquiera han terminado la primaria, son unas personas nefastas que lo único que hacen es, es hostigar a la gente para que siga invirtiendo, y aparte nos hacen, nos dicen mentiras y diciendo que si depositamos más dinero que vamos a ganar más y eso no es cierto. Aparte en la plataforma se veía un dinero que supuestamente era mi dinero que tenía yo ahí invertido y es una suma, uh, es una cantidad que nada más aparece ahí porque cuando uno la quiere retirar, no se puede retirar. Y entonces ellos, ahí ahí empieza su modus operandi de, de esta banda, porque se, empiezan a decir que, que por una razón no, no se puede retirar, y, y me, empiezan, me empezaban a decir, yo ya tenía como 600 mil pesos, nunca los pude retirar. Okay. Algo que yo he notado, eh, voy a silenciar el micrófono de Juan Camilo, eh, algo que yo he notado en chats anteriores, en charlas anteriores que he tenido con personas afectadas, eh, es que eh, los, los, los obligan prácticamente por muchas técnicas de coerción y manipulación. A volver a reinvertir, a volver a meter más dinero, inclusive que si usted tiene tarjetas de crédito, que las funda totalmente porque es una oportunidad única, que pida sí. préstamos, que hipoteque, sí. eh, casa, co cosas por el estilo. Doña Gloria, ¿usted eh, hizo alguna de esas cosas de, de que ellos le, le insistieran en sacar créditos, cosas por el estilo? Sí. Sí, de hecho yo, yo, yo pues utilicé mis tarjetas de crédito de un banco de, de aquí de México que es Bancomer y desafortunadamente pues estoy, eh, no he pagado, estoy en el buro de crédito porque obviamente eh, eso fue, yo les dije que había sido un fraude lo que me hicieron. Bueno, el caso es que efectivamente ellos hablan a cada instante para decir que tenemos que invertir, que porque si no se va a perder todo el dinero que tenemos y obviamente con pues nosotros no lo queremos perder y entonces seguimos invirtiendo pero todo es una estafa, que ellos ya saben cómo hacerlo porque nunca me dijeron, me dejaron retirar de hecho cuando yo empecé a cuestionar mucho a, la, a mi asesor que en alguna ocasión cuando yo le colgué el teléfono dije, sabes que ya no me molestes, no voy a invertir un peso más me dijo que era una tonta casi, casi, entonces yo le colgué el teléfono y le dije, es que a mí no me lo vas a decir que soy una tonta porque más tonto eres tú, le colgué y entonces me volvió a hablar ya no él, me hablaron otros para, para que yo siguiera invirtiendo y este, bueno, pues sí desafortunadamente yo utilicé mis tarjetas de crédito y me quedé súper endeudada y yo metí, yo tengo una demanda en la fiscalía aquí de México, pero desafortunadamente bueno, no, no se ha podido hacer nada pero sí doy todo este testimonio para que no sigan eh, embaucando a la gente, porque son una banda de estafadores. ¿En qué, en qué punto, Doña Gloria, de, de toda esta manipulación, de todas estas conversaciones que usted tuvo con esos supuestos asesores, entre muchísimas, muchísimas comillas, ¿En qué punto dice usted, no, ya no voy a seguir invirtiendo porque eh, esto es una estafa? ¿Cómo es que usted se da cuenta y usted dice, no, definitivamente ya esto eh, colmó el límite y ya esto me doy cuenta que realmente es una estafa? Porque cuando yo quise retirar, supuestamente las ganancias que tenía, no pude, nunca pude retirarlas. Me ponían muchas trabas, me decían que, que me faltaba un documento, que, eh, me ponían muchas cosas que no podía retirar más que tanto claro, de tiempo. No para, no para darles decir. el dinero era súper fácil pero para retirar ah, es donde sí. ponían muchísimas cosas sí. y ese es un modo sí, operandi que utilizan en muchísimas plataformas no solamente en, en esta que estamos eh, mencionando Doña Gloria según su experiencia según todo lo que usted vivió que yo me imagino que es, es un infierno eh, bancos cobrándole cosas por el estilo y que sí. según todo lo que usted ha vivido qué qué le podría usted aconsejar a una persona que vea este tipo de publicidad en facebook o que, o que esté a punto de caer qué le podría usted decir eh, a ese tipo de personas que, que, que puedan en algún momento llegar a caer en, en, en este tipo de plataformas pues en principio que investiguen bien a la plataforma que no estén en un paraíso fiscal como es Fontera y Warren Bowie este, XLN Trade ¿en dónde están registrados que... ellos? perdón doña Gloria en Manatadu que es un es, uh, es, es un paraíso fiscal o sea, no, no, hay, no hay regulación por parte de... Sí, de, casi siempre para, para... están regulados como en Islas Marshall y eh, eh, Dubai y cosas así, lugares donde no hay leyes de extradición y cosas así. Sí, este la verdad es que en principio pues que investiguen bien a la plataforma para que no caigan en lo que nosotros caímos, porque somos infinidad... Infinidad de personas que fuimos estafadas por ese eh, que es el dueño Ricardo Coronel, que es mexicano y que este, y que deberían ya de, de, de aprenderlo o que nos regrese nuestro dinero. porque la Ese, verdad ese es señor que... que menciona quién es Doña Gloria, es que yo no tengo, bueno, me imagino que la gente que está viendo el video tampoco tiene idea de quién es él. Es el dueño de Ontega. Ah, okay. y como Montega ya va para abajo por tantas este, demandas y tantas cosas que se han publicado en el Face, pues obviamente este, abrieron otro que es el Warren Bowie lo abrieron hace poco, pero es lo mismo es la, la misma banda de estafadores Y, y qué, que en... ¿qué ha dicho eh, eh, en redes? o qué? ¿cuáles han sido sus palabras de este señor con respecto a la gente que ha perdido dinero? No, no, no se ni ha pronunciado. se aparece, no, ni se aparece ni da la cara, no se aparece ni da la cara, ni, ni si se cambiaban los asesores, supuestamente los nombres eran ficticios, no, no, no se llamaban así. Sí, por cuestiones de denuncias y todo, entonces no hay realmente a quién denunciar, por así decirlo. Sí, entonces este pues él es Ricardo Coronel, no no recuerdo su segundo apellido, pero pero él es el dueño, junto con otros de otras nacionalidades, pero es el, el principal... Probablemente hasta el, un nombre falso podría ser. Igual y sí. Igual y sí. Uh -huh. Doña Gloria, ¿y cuando sí. usted les daba dinero a ellos, eh, ellos le daban, o sea, algún tipo de pagaré algún tipo de contrato, algún tipo de de documento de, de cambio algo por el estilo bueno nos hicieron a mí me hicieron firmar un contrato y aparte unas copias de mis identificaciones que eso es lo más grave eso es lo más grave que, que como es una banda de, de estafadores a mí me da miedo que ellos tengan esa información mía yo cancelé mis tarjetas de crédito las que también con las que utilicé precisamente por por, por, ...por el temor de que hicieran algo malo con mi información... ...desafortunadamente pues les proporcioné mis identificaciones... ...y pues este... Pues, ...sí, yo, bueno ellos nos daban como, como comprobantes, no... ...simple y sencillamente en la plataforma se veía que uno había depositado... ...y que uno tenía determinada cantidad para, para, para seguir invirtiendo... Sí, pero, pero esas cantidades eran eran ficticias porque nada más aparecían, nunca los tuvimos, realmente nunca estaban, estaban puestas en la plataforma más, sin embargo jamás, jamás estuvieron eh, físicamente que yo lo tuviera, no. Sí, ese tipo de, de brokers eh, falsos. Normalmente lo que hacen es que hacen operaciones falsas en cuentas demo. O también hay una. Un método que están utilizando ahora es que si hay operaciones reales, si usted compara las operaciones que ellos hacen con un mercado real, usted va, por ejemplo, a ver eh, dólar contra euro o cómo está el crudo, el, el petróleo, cosas por el estilo. Si ve que está subiendo y usted ve reflejado eso en las gráficas, pero a veces lo que hacen es que eh, duplican esa, esa gráfica con unos segundos de retraso para ellos mostrarle a usted de que están teniendo ganancias en una cuenta demo, pero esas ganancias las están teniendo simplemente porque hay unos segundos de retraso y ellos tienen ese margen para hacer operaciones en esa cuenta demo. Entonces, eh, es, es, es un tema eh, complicado, muy sofisticado, porque, eh, por ejemplo, eh, hay, hay la, la mayoría de personas a la que ellos captan que es la, la gran mayoría de personas. Actualmente no, no saben cómo es que funciona Forex, cómo es que funciona el tema de, de movimientos en la bolsa. Eh, de hecho, yo tampoco conozco muchísimo del tema, pero, pero ellos eh, bajo temas de manipulación, eh, bajo temas de mucha palabrería, eh, ellos son muy, muy, muy aptos muy estudiados en esos temas de, de manipulación por medio de las palabras y tienen años de estar trabajando en esto y, y ahí es donde ellos eh, se aprovechan y crean ese, ese sentimiento de urgencia para que usted no vaya y los investigue. Yo no sé si usted se, eh, se llegó a dar cuenta de eso, doña Gloria, de que le decían, no, es que usted tiene que invertir ya porque este es el momento y o usted tiene que... Que entrar a este link eh, inmediatamente y todo eso como en el sentido de, de, de que usted haga las cosas ya para no darle tiempo a la persona de, de investigar, de, de revisar si lo que le están diciendo eh, es real o no. Yo no sé si usted, doña Gloria, eh, notó eso en, en, en esta gente. Sí, ellos son muy insistentes y están muy puestos para cuando uno tiene que depositar. Sin embargo, cuando uno quiere retirar, nunca lo localizamos, no contestan, eh, etcétera, ¿no? Pero sí, son súper insistentes y saben cómo manipular a la gente para que uno pues, siga depositando. Claro, porque por supuesto, si nos dicen. Eh, si no depositas ahorita 100 dólares o 200, ¿sabes qué? que vas a perder todo lo que tienes entonces uno, por no perderlo pues obviamente trata de conseguir de donde pueda para seguir invirtiendo y no perder el dinero pero otra cosa que quiero hacer mucho hincapié yo a raíz de esto que a mí me sucedió eh, lo económico, bueno, vaya que es muy complicado pero lo más importante es la tranquilidad de, de, de una persona, yo me estresé, me angustié, me dio ansiedad, tuve que gastar en doctores porque yo veía pues mi inversión y mis ahorros de toda la vida, es, invertidos allí y más que lo económico, es mi salud, que sigo mal precisamente por eso. Y yo creo que a muchas personas nos ha sucedido, ¿eh? no nada más es lo económico es lo que traemos de todo lo que de todos los ahorros y que con un, un una persona nos puede quitar el dinero tan fácilmente claro es que imagínense que estos rufianes lo que quieren hacer es eh, la persona que invirtió esos 200 dólares no van a hacer solamente 200 dólares ellos lo que quieren es saquear a la persona y utiliza mucho el tema de manipulación emocional y le dicen a usted, es que usted va a poder hacer viajes, usted va a poder eh, tener el carro de sus sueños, usted va a tener, claro, y conforme ellos, es un, es un tema de estira y afloja, ellos eh, le, lo atacan a usted emocionalmente y a, y a ese punto le dicen a usted, vea, estamos ganando eh, 10 mil dólares, 5 mil dólares, X cantidad en cuestión de, de unos días, y usted dice, sí, esto es real, estoy ganando, todo lo que me dice esta gente es real, y ahí es donde ellos aprovechan, ese, ese, es como darle un confite a un niño, un dulce a un niño, y ellos, eh, sí, sí. Di, obviamente es dinero falso, que obviamente no van a dejar que usted retire, eh, y, y, y, y el, el daño no solamente viene por el, el, el daño a la economía de las personas, de las familias que entran, sino que, como lo dice usted, doña Gloria, eh, es un daño eh, emocional, psicológico, porque a, eh, usted uno se siente tonto, uno se siente, ¿cómo pude yo llegar a caer en esto? Y, y eso, sí. eso es algo con lo que la, las personas afectadas llegan a, a, a pasar por muchísimos días, por muchísimos meses, eh, porque realmente... Eh, eh, lo más difícil no es eh, el dinero, porque si fuera solo el dinero, digo no, el, el dinero va y viene, como dicen, uno se recupera, ahí ve a ver cómo hace, pero el, el, el daño mayor, el daño principal que, que logran hacer esas personas es emocional, es cómo se siente una persona después de, haber, de ver que jugaron con, con sus uh -huh. emociones, con sus ideales, con todo lo que sí. creía y, y ahí es, es, es lo más duro, ¿verdad? Sí, así es. Doña Gloria, pues... este, no sé si usted tiene a, a, a algo más que, que decirnos. Eh, creo que su testimonio es de mucho valor para las personas que, que están viendo este, este video en diferido en YouTube. Y, y algún mensaje, algunas palabras que usted le pueda dar a, a las personas que ya cayeron y, y que están ahorita afectadas por, por este tipo de plataformas. Sí, pues que se unan con nosotros para poder hacer algo, no sé si nosotros podamos recuperar nuestra inversión, pero para que gente inocente ya no caiga entre estas redes de mafiosos, la verdad, porque no es otra cosa más que eso, es una banda de estafadores que y están en todo, en todo, están en toda Latinoamérica. Actualmente... Colombia. Sí, eh, son muchos los, los métodos, son muchas las plataformas. Eh, actualmente esto es un hervidero aquí en Latinoamérica. Hay, hay plataformas que de inversión en, en, en esmeraldas, que de la bolsa de valores, que de todo, todo, todo lo que usted se imagine, de house flipping, de lo que usted se imagine, hay una estafa relacionada a eso. Entonces, aportando a lo que dice Doña Gloria, yo lo que les diría a ustedes, eh, algo, algo, eh, algo esencial que lo, lo, lo tiene que poner a, a, a la gente a dudar, es, si hay un método fácil de crear dinero, si hay un método sencillo, nadie que tenga ese método lo va a compartir con la gente, ni mucho menos va a necesitar su dinero. Si hay un método fácil, sea inversión en la, en la bolsa de valores, sea lo que usted le pongan enfrente, probablemente es una estafa. Los grandes inversionistas, eh, Warren Buffett, los grandes eh, eh, empresarios en temas de bienes raíces, la, la, las personas que ganan dinero, ¿ustedes creen que esas personas van a compartir con el mundo? Su secreto, su llave maestra para generar dinero cuando a ellos les ha costado años de años. Eso realmente es algo que lo tiene que poner a pensar a uno. Pero lastimosamente eh, este tipo de personas tienen un tema de manipulación bastante bastante fuerte. Y, y es eso lo que hay que eh, trabajar. Eh, no creerle a este tipo de personas. Así Do es. Doña Gloria, muchísimas gracias. Por su testimonio. No, gracias a ustedes y sí. que tengan un buen día. Buen día para usted también, doña Gloria. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.